Bienvenido, welcome, bienvenuti y bueno bien hallado por estar aquí una vez más, a no ser que vengas por primera vez a Verso Energética a tener una experiencia de sanación, de conexión con... La confianza, la autoconfianza. Como vais a ir entrando, bueno, pues yo voy a ir empezando como me gusta. Con un poema. Entonces, eh, bueno, pues estar atentos al poema introductorio, ¿sabes?, de... Eh, de Vicente Gallego, que dice así. En aflojar consiste en comprender que un bien depende de otro mal y que después es lo mismo que antes y que nunca. Encarado está hoy el puesto por la mano, del que no se anticipa y en la espera ni vive ni se engaña. Yo fui el pensamiento mal traído, creyendo ser aquello que pensaba. Se acabó el fabular que los disgustos son sólo una ilusión del que cavila. Nos habla la desidia, es la plomada certera del buen juicio, que ha sabido cada cosa en su peso y en su altura. ¿Y quién lo moverá? Este acuerdo que sigue al movimiento y una nueva razón se empeña en convenir con lo movido. Impregnación del aire, confianza, no sabe quién te tiene con cuánto agradecer tu flor somera. Yo lo veo entre las líneas, torcidas de la vida, el gran final. Y en todos los comienzos veo el ramo Que luego has de juntar para que huela Bien Este es el poema introductorio Que nos va a llevar al siguiente paso Que ya sabéis que es el, el de mover la energía y os voy a pedir que estéis dispuestos a moveros, a, a, a mover la energía con una canción de Cito Paez, Confía es argentino, y eh, eso nos va a, a remover, a recolocar todo... Eso que, que no nos gusta, que nos hace desconfiar, que nos hace bajar la autoestima. Entonces, bueno, vamos a movernos ¿eh? y, eh, bueno, te pido que muevas todo tu esqueleto. Y la mejor manera es bailando. Empezamos de despacito ¡Confía! Confía. Hay que mover todo el esqueleto Incluso las piernas Todo lo contrario, se larga porque sí, y se oye ese perfume de la soledad. Si no confiamos, va de Es mejor quedarse quieto con el trago en la mano en un rincón. Ya lo veremos en cualquier ciudad. En algún se puede tocar. Es una preciosa, puede tocar. Porque tenemos que confiar Hombros Venga Graciela Toca Confía Venga, que energética ya está tomando energía. Lo mejor está por llegar. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! qué Bueno, el tío faito ¡Ven! confía Confiar, sí, señor. Bueno, Ay, qué cosas se nos pide. Se nos pide confiar. Y eso es lo que vamos a hacer, a trabajar eh, la, la, la conexión con ese espacio nuestro de la autoconfianza. ¿te parece bien? bien el, para irnos relajando un poquito pues eh, te voy a leer un poema pequeño de Marina Colomer que dice que solo tú confiabas solo tú confiabas en que el pan el cobijo y el sueño eran dones de su bondad a ti llegó colmada de ansiedades tu gesto y tu palabra me invitan a olvidarme de mí misma y adentrarme en tus manos indigentes para sentir la belleza del mundo. Oh, qué bonito, si eso es cierto, que te vas a dejar... te vas a dejar. Pues, si te vas a dejar y vas a confiar en ti, confiar en este momento, en cómo vamos a desarrollar todo este proceso, pues, respira profundamente y vamos a ambientar. Vamos a ambientar este espacio y quiero que cuánticamente, como diría mi amigo Durán, también, ambiente tu espacio el tuyo interior y en el que te encuentras para eso voy a encender un incienso ¿de acuerdo? y este incienso es un incienso en el que te voy a confiar que se va a prender y que va a ¿sabes? a a crear el ambiente además puedes que estés en un momento eh, que, que, que estés inquieto por alguna razón no? puedes estar escuchando como yo a un niño gritar eh, llorar eh, a un familiar eh, lamentándose tú con la cabeza dispersa como este humo bueno crea tu ambiente proyecta tu ambiente, yo lo voy a dejar aquí para que esté eh, humeando, purificando ese incienso, todo este espacio. Yo lo siento. ¿eh? Y ahora en vez de energética, te quiero invitar a aquella que estás relajándote, eh, vayas asentando todo tu cuerpo, bienvenida Rosana, eh, y, y vamos a, a, a escuchar lo que nos dice un poema de, de mi amadísima amiga Maila Escalera, que dice así, suelto el control, libero el amor retenido, me entrego, me doy, confío, abro el corazón desmedido, no importa lo recibido, me expando, crezco y vivo, camino, tiendo manos, vibro, me atrevo, me muestro, juego, río, soy lo que soy, celebro, acepto, no mido y sigo. Ha llegado el momento de que si no estás relajado y te has colocado ya, pues lo hagamos en estos instantes. ¿Y cómo? Pues ya sabes que yo habitualmente te, te indico que lo hagas siguiendo las instrucciones que hago con esta Barbie. Como ves, la espalda recta, los brazos relajados sobre las piernas mirando al frente ni hacia arriba ni hacia abajo de frente ¿Eh? de incluso hay, hay, hay quien dice que la barbilla tiene que estar alineada con el pecho ¿Eh? y así estarás permitiendo que la energía fluya completamente ¿de acuerdo? y si quieres, en vez de estar sentada, te puedes tumbar. ¿Eh? ¿Por Porque vamos a darnos un baño de gong, o de, en este caso, de cuenco, antes de pasar a, a, a la meditación guiada, meditación poética, con poemas que he ido escribiendo en, en sucesivas meditaciones, encuentros... Tiempos y espacios para, para desentrañarme, para conocerme, para fortalecerme y seguir mi misión de vida. ¿De acuerdo? Bien. Si ya estás tumbada o sentada, déjate bañar. He traído la Barbie porque es la imagen cuántica de cada uno de los que estamos al otro lado aquí no podéis estar, ¿no? me gustaría que estuvieseis si y yo os pasase las manos y el cuenco. Pero no es así, estáis allí. Y podemos hacer eso de una manera cuántica. Si quieres, imaginativa, sintiente. Respira... Profundamente siente tus pies tus piernas tus glúteos tu pubis tu vientre tu espalda hombros tu pecho tu cuello tu cabeza con esa sonrisa tu cabello si eres calvo tu calva déjate confía en el sonido que te cala, confía en ti, se fía de ti, tus células se fían del sonido, te recargan. Estás conectada, conectado a tu estima, a tu fe, en ti, en lo que te rodea, confías en tu mente, en tu corazón tus vísceras tu cuerpo entra despacio confiando que la unión se dará como la conciencia la ponga. Más contacto, contacto. Haces consciente la palabra en tu tiempo, creando el espacio donde sanar viviendo y confiando en la voz. Construyo un puente cuando siento confianza en mí. Confiar en mí significa confiar en Dios. Sentirlo construyendo, confluyendo en lo que es seguridad y calma. Veo y respondo a la vida dinámica con la confianza de quien se sabe guiado, libre y en paz bendecido. Vibramos alto, más allá de los sueños, la realidad vivida con confianza, en total sintonía. Maestro Conecto con la paz que eres Amo en tu presencia Que tu luz llene entero mi ser Con fe y confianza Lo que Dios quiera cuando Dios quiera, dijo un santo, fe para confiar en ti, con o sin frustración. Lleva a mi agenda algún ángel de Dios. Voy confiando en los tiempos, marcándose los hitos del día a día. ir de la sombra, un ejercicio de sinceridad, luz, confiando en el amor, confiar en ti, confiar en quien confía, la fe de Dios en tu ser es tu fe en los otros y en ti. confiar en ti será confiar en Dios somos lo mismo como te ves y sientes es como actúas vívete Descubrir eso, que sabes y no sabes, demuestra fe, la confianza en tus pasos, en el camino que es. Como sabes, es tu tiempo para que estás, para que estés contigo, recibiendo el mensaje de confianza, que Dios, la energía cuántica, el universo, te vaya a dar a ti. Yo también voy a escribir un poema en directo mientras nos bañamos con el gom, con el cuento. Si tienes papel boli o una aplicación en la que quieres escribir, eso que el silencio te dicta, te dice... Esto es lo que he escrito, el mensaje que he recibido. Confía, hermano, en tu naturaleza divina y humana y de que lo que estás siendo, está siendo así. Al acabar esta sesión, vas a poder acceder a un Zoom que voy a tener con todo aquel que quiera participar y compartir esta experiencia de conexión con tu confianza. Dejaré el enlace en los comentarios del Zoom. De, de los primeros comentarios que encuentres ahora en el directo pero eso será cuando acabemos tendrás un espacio para compartir te explicaré también lo que mis alumnos del curso CAED en la cuenta cómo alinear tu espiritualidad en tu día a día hacemos sesiones como esta y comentamos luego qué sentimos, qué nos pasa y si esto nos sirve voy a dar un nuevo baño de cuenco, de sonido y acabaré con un poema Confianza Del padre Gonzalo de Córdoba Un capuchino eh, Gran poeta Deja que la energía del sonido De la palabra Del verso Te llene Te colme Es el poema con el cacao, Confianza, del padre González de Córdoba, que coge una cita de Fray Luis de León, que dice: A solas contigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. horas sin voces te darán sosiego. Te harán sentir el roce de la espina al clavarse gozosa en tu retina, abriendo luz en tu apetito ciego. Un rincón apartado busca luego. Olvido y yermo en conjunción divina de lucha y fe, sabrosa medicina, que de pasiones amortiga, amortigua el fuego. Y deja a Dios el sustentar tu vida, tu honor también resígnalo en su mano, él uno y otro a sustentarlos sabe, pues a la flor mantiene bien vestida, y sin que siembre ni coseche grano, da de comer su providencia al ave. Bueno, todo aquel que quiera ahora tener una sesión para compartir, un espacio para compartir la experiencia vivida, solo tiene que entrar en el enlace del Zoom que te pongo a continuación en los comentarios. ¿De acuerdo? pues eh, gracias por estar ahí espero que te haya servido para encontrar eso que tanto necesitamos de paz y bienestar conexión con la confianza para poder vivir la vida que deseamos y cumplir la misión por la que estamos aquí. Gracias y ya sabes, pínchate para unirte ahora a, y compartir la experiencia y la vivencia de este verso energética. Soy Miguel Ángel Cervantes fundador, creador de Sanación Verso Energética y mentor espiritual del éxito. Gracias.